Comisiones Obreras vigilamos y miramos por las condiciones laborales del día a día, las que te afectan. A tal extremo, hemos sido capaces de parar a la empresa una modificación sustancial de condiciones de trabajo cada vez que lo ha planteado. Y la prueba la tenemos en un acuerdo de las oficinas SMART. Un acuerdo duro, sí, pero un acuerdo, insisto, que donde hemos frenado que tus condiciones laborales empeorarán.